Desde candidatos riéndose en pleno debate hasta Keiko Sindo humillada en televisión. Bienvenidos, a así es la vida, pero de nuestros candidatos. Chabucos que se cuentan, el día de hoy vamos a hablar del dios de los fails, el comediante supremo que Carlos Alcántara envidia. César Acuña. Pucha no. Bueno, César Racuña Peralta nació el 11 de agosto de 1952 en Tacobamba, provincia de Chota. <ríe> Mala elección de palabras. Él es el tercero de dos hermanos y sus padres fueron Héctor Racuña y Clementina Peralta. La familia tenía la importante labor de cultivar alimentos para la ciudad, lo cual les favoreció mucho el aprendizaje de conocimientos básicos. Esto más que nada se evidencia en la forma de expresarse de César, ya que no sabe expresarse por sí. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Pero este dijo, hasta aquí nomás me dedico al cultivo de caña. Y gracias al esfuerzo que él puso, no solo acabó primaria con éxito, sino que también acabó la carrera de ingeniería química, que para los que no saben, normalmente se los busca para eliminar el petróleo y otros contaminantes por medio de bacterias. Nada mal, niño. Años más tarde, este intentaría postular como congresista en 1990, pero lastimosamente no llegó a ingresar, y a partir de ahí, él fundaría su partido político llamado Alianza por el Progreso. Posteriormente, él intentaría ser congresista en los años 2000, y a partir de ahí es que lo eligen y nos lleva al César del 2021, el cual ha generado mucha polémica por postularse como candidato presidencial para el 2021. Pero, ¿vale la pena votar por él? No les voy a mentir, su plan de gobierno está muy interesante, pero hay muchos agujeros de guión que quiere promover la educación a través del acceso libre a e internet. En sí es muy bueno, pero esto genera más distracción en gente más joven. ¿Quiere pagar deuda de 5 millones de peruanos? ¿Con qué plata? ¿Quiere eliminar la corrupción? ¡Esto es imposible! Así podría da pasarme dando miles de propuestas algo absurdas que más parece plagio que otra cosa. Entonces, ¿por quién votaría yo? Sinceramente ahora necesitamos un economista y sí, pues sí, estoy hablando de Hernando de Soto, así que considérenlo, sus propuestas son regularmente iguales, pero como el dólar se sigue alzando, vamos a necesitar ayuda y más que nada salir de esta crisis económica. Por el momento es todo, no olvides suscribirte y apoyar el video que próximamente podría estar trayendo esta serie de canales y videos. Se cuidan, soy Adrus, que mañana no es jueves, chao. Reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, he choke, he's so mad, but he won't give up that he's he know he won't have it, he knows it's whole bad that he's broke, it don't matter, he's gone. he knows that, but he's broke, he's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that when it's back to the lab again, yo, it's